Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan en este inicio de semana? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Espero que para quienes están de vacaciones hayan podido empezar un lindo descanso, pero aún así queremos que sigan atentos a estas propuestas que les estamos haciendo en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Bienvenidas a quienes están participando de esa iniciativa, también al equipo de coordinación, al equipo de tutorías y, por supuesto, a quienes también nos acompañen desde otras otros países y otras regiones. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Yo también estoy muy contenta de estar por acá con ustedes. Buenas noches, Córdoba... ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Mendoza. Muy buenas noches. Bueno, espero que estén requete bien. Quiero... Hola Salta. Hola Santiago del Estero. Qué hermoso ver que hay participantes de todas las provincias. Es un orgullo enorme y también es algo que nos permite llevar adelante... Esta, esta iniciativa desde el Instituto Nacional de Formación Docente ahí dicen, por fin puedo coincidir con el horario es un horario que lo pusimos pensando bueno eh, que, que habría alternativas que ya tienen con estar en casa, pero también es cierto que a veces eh, hay superposiciones y todo esto está quedando grabado ¡Hola Jujuy! ¡Ay, Graciela! ¡Un gran abrazo, querida Graciela! Y, y bueno, que sabes que estuve en, en Jujuy hace unos días y todo lo que disfruté, Tilcara, Purmamarca y toda esa maravilla. ¡Hola, Maxi! Bueno, buenas noches. Hoy les quiero hablar de, de lo que va a ser el inicio de esta segunda semana en el, en el marco de la actualización y que tiene que ver con un segundo momento organizado alrededor de la idea de invención. Si la semana pasada trabajamos con la idea de enriquecimiento en lo, en lo que es la propuesta de, de esta formación, esta semana vamos a abocarnos, adentrarnos en la idea de invención. De alguna manera hay una conexión entre uno de los, de los planteos que ya hice que tiene que ver con el reconocimiento de esas tendencias culturales que cambian, que emergen, que mutan y, y que, de las que tenemos que estar bien bien atentos porque... Tanto tienen profundos significados en relación con lo que es la construcción del conocimiento disciplinar como en términos de lo que son los sujetos culturales que educamos, nuestras y nuestros estudiantes. Hubo una pista en la lectura de Sarres, Pulgarcita que subrayé ya, que tiene que ver con decir, bueno, si todo esto está cambiando, si la cabeza de pulgarcita cambia y no quiere oír el libro dicho, entonces lo que queda es inventar. Y esta es una idea que fue muy importante para nuestro trabajo desde la materia de educación y tecnologías en la carrera de ciencias de la educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nos agarramos de esta idea de res y dijimos allá por el año 2015-2016 lo que queda es inventar y ahora les quiero hablar un poco de esto cuando hablamos de la invención no hablamos de la invención porque sea la última moda, de hecho no lo es o porque nos parezca que esto nos vuelve más sofisticado, definitivamente no eh, hablamos de la invención porque es la, podríamos decir, la contracara de este reconocimiento donde si las cosas se mueven, cambian, mutan ¿por qué seguiríamos enseñando de la misma manera? Ahora, cuando pensamos en la reinvención de la clase que es algo a lo que me voy a dedicar en estos días la reinvención de la clase puede ocurrir en diferentes planos y hay uno primero que tiene que ver con aquello que les proponemos a nuestros estudiantes nuestros estudiantes pueden ser objeto de prácticas que busquen la reiteración de todos los saberes construidos a lo largo de la historia de la humanidad a veces ciertas extensiones curriculares pareciera que tienen que ver con eso pero hay otra alternativa, que es que pensemos que nuestros estudiantes pueden crear en el aula, pueden generar soluciones a donde no las hay, pueden intervenir en sus comunidades, pueden elaborar ideas completamente originales y todo eso... Puede suceder alentado por las prácticas de la enseñanza que desarrollemos, que llevemos adelante. Son nuestras prácticas de la enseñanza las que pueden favorecer que nuestros estudiantes inventen en clase o no. O repitan en clase, apliquen en clase, ilustren en clase. Y ahí hay una diferencia completamente cabal. Donde, como les decía, nosotros tomamos una posición a favor de la invención, pensando que nuestros estudiantes son creativos, que pueden diseñar, que pueden elucubrar nociones novedosas, incluso aportes para las discusiones que suceden en la agenda de los diferentes campos. Nos importa pensar que en el aula puede darse, aún en situaciones acotadas, pero en relación con problemas, problemas reales, situaciones que son situaciones de invención. Y ese es el primer plano. El segundo plano tiene que ver con la posibilidad de pensar que nuestras clases son invenciones. Y acá también hay como un punto de vista bastante claro. La invención busca fundamentalmente irrumpir en la tradición heredada. En nuestro caso, la tradición heredada, aún hegemónica, es la de la didáctica clásica que pone el centro en la explicación, acompañada por la aplicación y la verificación en las evaluaciones. Ya desde mi punto de vista, cualquier, cualquier búsqueda de desarticulación de esa posición que parte y sigue y sigue por la explicación, ya es muchísimo. Ya podríamos decir que hay una investigación, aunque sea modesta, pero lo interesante es cual, que, que cualquier práctica que pensemos la que vamos a implementar mañana, ya sea en una clase presencial o en el, en, en el campus virtual o donde sea, puede tener, el otro día lo, de, lo planteamos como rasgo de la enseñanza poderosa, una construcción que en sí es original. Uno podría decir, empiezo por, el, por un problema, pero otro día podría decir, partimos de un relato y recreamos el relato y seguimos resignificando y seguimos construyendo preguntas en torno a ese relato. Y eso mismo puede generar una configuración que sea completamente original. Y estoy tomando la idea de configuración de mi maestra Edith Litwin. No tenemos, no tenemos límites a la, hora, a la hora de pensar en la invención de las propuestas más allá de las que están en nuestra cabeza. Y de nuevo que tienen que ver con un cierto apego a un cierto modo de hacer las cosas suelo decir la triste cadencia de la didáctica clásica. Es posible inventar en términos de lo que es el diseño de la propuesta. Y voy a agregar acá un tercer plano que tiene que ver con la posibilidad de construir conocimiento teórico a partir de lo que se inventó en términos de propuesta didáctica. ¿Por qué? Porque definitivamente y sobre todo en este momento de la historia necesitamos ayornar los marcos interpretativos de la didáctica. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos para hacer ese ayornamiento y poder contar con una fuerte, sólida, rigurosa didáctica contemporánea? Bueno, prácticas rediseñadas a las que les arranquemos estas nuevas categorías de análisis y eso es totalmente clave a la hora de construir conocimiento didáctico que también sea original. Entonces estoy, hago una suerte de, de énfasis. ¿Es posible inventar en clase? ¿Es necesario inventar en clase si estamos atravesando, como plantea Franco Berardi, una mutación? Podemos inventar en el plano de lo que creamos con nuestros estudiantes, ellos pueden crear, ellos pueden diseñar, podemos inventar en el plano de la práctica de la enseñanza y podemos inventar en términos del conocimiento que construimos acerca de esas prácticas de la enseñanza y ahí hay muchísimos comentarios y uno quiero subrayar que dice: los estudiantes te lo exigen, claro que sí. Claro que sí, los estudiantes te lo exigen. Los estudiantes además ya se dieron cuenta, vamos a seguir retomando esto, que aquello que no es original, aquello que no es inventado, aquello que es una reinvención, bueno, ya aprendimos que todos a ponerlo en diferentes formatos digitales y se lo podemos entregar por diferentes vías que no necesariamente ocupan el vivo de la clase. Bueno... Ayer vi, quiero terminar contándoles esto, una película que ojalá puedan ver pronto. Eh, está en la cartelera de, de algunas ciudades y me imagino que va a estar a través de otras plataformas en breve. Se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. No voy a hacer un spoiler, pero es, una, es una película donde con un aire de familia con otras que también son muy disruptivas en términos de formato, inventa todo, altera todo. En lugar de contarnos una historia de todos esos modos secuenciales en los que, para los que solemos estar preparados, toma la idea de multiverso, ojo ahí, que es una de las ideas que se estaba tomando en esta actualización como metáfora, y la pone en juego en un relato que es una pieza de un nivel de brillantez, excelencia que hace rato que no veo. Eh, para pensar en términos de la invención, de la invención que atraviesa nuestras maneras de contar las historias todo en todas partes al mismo tiempo y si no tienen la película a disposición seguramente pueden ver por ahí los trailers para entender de qué se trata necesitamos inspirarnos en objetos culturales que, que estén inventando otras maneras de contar, otras maneras de narrar otras maneras de emocionarnos porque son un gran camino una gran puerta que se abre a la hora de pensar en la invención y en la reinvención de nuestras prácticas. Me quedo por acá un segundo, leo los comentarios y... a ver... Bueno, <ríe> la burocracia del sistema. Creo que hay, hay que poder construir con fuerza propuestas argumentadas, colectivas... Eh, sólidas desde el punto de vista de su diseño para que puedan ayudarnos a, a ir contra la inercia de la burocracia y, y creo que para eso estamos acá muchas gracias yo ustedes, Monique <risa> bueno muchas, muchísimas uy, Mónica Sobrino, que hay gente tan querida, además que entiende estos temas tanto y tiene tanto para contar. Qué suerte, qué bueno que nos estemos encontrando acá, donde además de quienes cursan, eh, junto a quienes cursan, tenemos referentes de todo el país que están haciendo un trabajo gigante en esta línea de volver a pensar, de inventar, de inventar las prácticas de la enseñanza y de hacerlo con los atravesamientos tan complejos que ofrece este momento de la historia. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo gigante y seguimos mañana a las 8 en punto. Abrazos y besos. Gracias por estar ahí. Yo también. Todo mi aprecio, todo mi reconocimiento al trabajo que hacen. Muchas, muchas, muchas gracias. Abrazos gigantes. Hasta mañana.